Hagamos esto del amor un juego Una aventura con un solo final Hagamos del amor una rutina Desde los buenos días con tu voz ronca Hasta las buenas noches con la cama descendida Hagamos del amor un abrazo de todos los días Tomarse de la mano sin importar el camino Una discusión que acabe en un beso y que del sexo las fechas importantes sean solo otro motivo. Hagamos del amor un hogar, tu refugio, mi guarida, nuestro huerto. Que cosecha sonrisas, miradas pausadas, llantos sanadores, chocolate caliente por las noches y cafecito en las mañanas, un refrigerador con dibujitos y una sala desordenada, un patio con dos perros, un gato, y tres pericos una casa del árbol la conversación con los vecinos hagamos del amor un viernes de películas una copa de vino un pueblito mágico una foto del cielo y otra posando en las iglesias o el fin de semana completo pasarlo dormidos hagamos del amor una vida una que estoy seguro Solo viviría contigo.